El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito y turístico de Guadalajara. Sí, de Pero sé. aún no les queremos decir el nombre. Exacto, está Hasta muy que bonito. Lo que les puedo enseñar que está muy padre, el Mareconcito. Ah, exacto. Te puede venir a disfrutar. Y también pueden ver que hay agua. No, la verdad sí, es un lugar muy reconocido aquí en Jalisco. Muchos lo van a conocer a la primera, o algunos no, porque no son de aquí. <risa> este, pues va a haber mucha variedad sí. aquí. Tiene mucha historia. Pero lo lugar. primero que nos encontramos, Mario, es también con un cantante muy famoso. Y Sí, y local, es local Ajá, aquí De Chapala, Mario, ya dijimos el nombre Porque de todos modos está en el título recordemos. Exacto, de Chapala Miren, este cantante y autor se llama miki lauren Laure. es un representante de aquí de, de la de chapala ah, sí. es este también au, cantautor cantautor y pues sí? Paula, les dijiste Ajá. como pueden ver también aquí tenemos letras de chapala, chapala estamos en chapala claro que sí un lugar muy hermoso de aquí de guadalajara y tiene mucha historia este lago es el más grande de méxico oh. Ahorita, fíjate, me sorprende porque tiene agua. Sí, porque ah, recuérdales, Mario, que hubo un tiempo que se secó. Exacto, incluso había canchas de fútbol aquí ajá, y todo. todo eso. Pero... Lo usaban como para fútbol ajá, llanero. Sí, porque estaba seco, <risa> totalmente estaba seco, seco, seco. Fue como en el año, no les quiero mentir, pero fue... Ahí les vamos, vamos a, a dar el dato, Una texto sequía del año, ahí estará apareciendo. Exacto, ¿verdad? ahí les vamos a dejar mejor la información exacta, porque sí fue algo histórico, incluso... Exacto. Perdió vida este lugar Se fue sí, el turismo se fue el turismo gente, Pero gracias a Dios Y a las lluvias sí, Y a todo Se volvió a reactivar también Mira, la economía Ajá, porque dijera Mario Mucho turismo esos? Porque como pueden ver Todos esos negocios Dependen del lago del Chapala Si no hubiera el Lago del Chapala O sea, un centro turístico se acabará ¿Cómo no? se acabó esa temporada? Sí, hay mucho turismo pero porque ya tiene agua el lago Ajá, aquí tenemos a la grandiosa Virgen de Zapopan Ajá, que exacto. es muy reconocida aquí en esta zona es muy, muy reconocida y pues esta es nueva, fíjate. no la Muy bonita. Aquí hay muchas estatuas, Mario, que simbolizan una cosa. Y ya se las hemos estado mostrando. De hecho, los, las que acabamos de pasar solamente son dos de varias que hay. Sí, ¿No? hay mucha, mucha cultura aquí. Uh -huh. Es bonito. Exacto, en un es un lugar agradable. Y la verdad, hey, no, no está muy grande en sí la no, malecón. porque y... mira, Mario, comentarles que aquí es Chapala y el lago se llama Lago de Chapala. Pero alrededor de todo el lago hay varios pueblos más. E incluso hay otro estado, se combina otro estado Ajá, que... Es Exacto. Michoacán, queda de aquel lado exacto. Incluso el, la profundidad del agua La más profunda es del lado de Michoacán Que está de aquel lado, Paul, hay que enseñarles un Ajá, poquito Vamos de a aquí. mostrarles un poquito Mira Paul, aquí hay una estatua que representa Mucho a Chapala Ajá, y a exacto. los pescadores Porque aquí también hay mucho pescador. Sí, porque han de saber que en este lago También pescan, Mario, hay sí. peces Aquí en puro enfrente está la iglesia La catedral de Chapala Exacto, esa bonita catedral Ahorita se los voy a enseñar, ahorita vamos a ir para aquel vamos lado Vamos a ir, Mario, mientras vamos a la parte del malecón, Mario, hacia allá. Ahorita ya venimos Mario por el muelle, por el primer muelle de dos que hay aquí en Chapala. Pero este fue el primer muelle ah, que hicieron, porque el que está aquí al lado es más nuevo. Ese miren, ese ahorita vamos, es más ahorita nuevo. vamos a enseñarles también Ajá. ese ahorita muelle. Ahorita les queremos mostrar el primerito muelle que hubo aquí en Chapala. Sí, Mario. es el más antiguo, pero Uy, las campanadas. Ay, corran porque vienen los monstruos. <ríe> <ríe> ah, también quiero recordarles que aquí hay mucho tour de pangas, también de botes Ajá. que te llevan a aquella isla que se ve allá, allá a lo Ahí. lejos. Está chido este recorrido Más que ahorita como ya es tarde No se los vamos a hacer Ajá, Ay, ya, porque... Es que miren, dónde está el sol Ya casi va a anochecer Ya casi Mario. se va a ocultar Ya tristemente se nos Pero está acabando el día de hoy Otra, otra vez que vengamos Vamos a ir vamos a, a, a esa, a, a a esa que isla. isla Que está allá y pues sí, está en el puro centro del, de la laguna Ajá. Y pues ya casi vamos llegando, Mario sí, A lo que a es llegar. la punta del muelle Y pues bueno, Paul, ya llegamos aquí a este Bonito kiosquito Es un miradorcito, incluso este muelle Se llama el muelle del amor Algo así, wow. estaría estaría Aquí bien padre con un mmm. Ahí está tu amor que Aquí está y ahí lo escribes. Mira, ¿no? aquí También. está tu amor, Paul Mira, tu aquí. Amor, amor. <ríe> Exacto Ahí está, no, fíjate, está muy bonito también tiene mucha pintura y mucha historia Sí, es, re es relevante a la historia de, de aquí de Chapada Porque pues aquí hay mucha historia Nomás como no somos de aquí No no la sabemos completamente Paul. <ríe> Exactamente, Mario Pero también lo hacemos para que ustedes conozcan desde su casa Exacto, Paul Y pues vamos a, a continuarle Porque ya se me hace que ya se está, está, está noche Y no quiero que nos en la Ajá. oscuridad Así que Paul. Mario, vamos a aquel Vámonos, Vamos a teletransportar Sí, Mario, vamos a teletransportarnos a aquellas letras de Chapala que ahorita van a aparecer de fondo con sí, nosotros. Exacto. Ahorita es la teletransportación. Una, Una dos, tres. Dos, tres. Ah, ya volvimos, Mario, <risa> ya estamos acá. Mira, como puedes ver, aquí están un poste oh, donde te dice Mario. dónde está San Antonio, dónde está Jijín, dónde, ¿dónde están está Pomotepe. los principios, alrededor del de lago de Chapala, Mario. Sí, miren. aquí Jamaica, Canadá. Ah, oh, caray, Canadá. Canadá está para allá, Paul. Árale. Para allá. A ver, ¿dónde está Canadá? Para allá. Ah, exacto, Canadá está para allá. Mire. Entonces, para allá es el norte, para allá es el sur y para dónde es el este. Oh, no ¿verdad? sé, Mario. <risa> Ahorita ya estamos aquí en lo que es el nuevo mirador, como pueden ver. Es muy diferente al que está allá, que fue el primerito. Sí. Este... Pero la verdad, me gusta más el primero, Mario. Sí, este es más nuevo. Ajá, está sí, bonito. Se da bonito, está padre. Muéstrales un poquito cómo está de enfrente. Ajá. Vamos a acercarnos más allá para que ustedes lo logren apreciar mejor, Mario. Exacto, está bonito. Sinceramente, Chapala, uno de los mejores municipios de Jalisco. Uh -huh. Y sí se los recomiendo que vengan a visitarlo. Es turístico, sí, y está muy tranquilo. Aquí la uh -huh. gente no te dice nada. Y pues ven, vengan. Vengan a conocer y a visitarlo. Aquí incluso se graban muchos, muchos videos, videos de, musicales, de, sí, de, de boda, ¿eh? de, de todo, cheta. de todo Vlogs también, Mario ¿eh? Ajá, Exacto, de todo, nos acabamos de encontrar un youtuber aquí Ajá, ¿eh? Un amigo de nosotros Ajá. Muéstrales aquí enfrente esta bonita imagen dirigimos a lo que es la catedral Ay, de aquí de saco, Chapala, los pero quería demostrarles este restaurante. Los cazadores parece sí. como una, una mansión, un castillo. Sí, Mario, ¿eh? Comentarles que ese restaurante es algo no tan económico, pero sí es bueno el restaurante. De hecho, Mario. No les quiero mentir, pero les quiero comentar que ese restaurante Creo que es de los primeros que estuvo aquí en Chapala Gente Es temporal. de los más famosos de aquí Ajá, ¿no? Sí, es el más popular de aquí Ajá. Y pues, Paul, vamos a arribarnos aquí a la iglesia, a la ah, catedral A la catedral para de que la aprecien Y es lo que dices? me gusta mucho, Mario, de las iglesias de aquí de Guadalajara que son muy este, antiguas, muy, ¿cómo podríamos decir?, rústicas. Y es lo que me gusta la fachada que tienen. Sí, la verdad, sí, pues miren, qué chulada iglesia. También muéstrales un poquito de lo que son las calles de Chapala, porque no se las hemos mostrado mucho. Fíjate, Paul, también me llamó la atención el carrito que da Tours. Vamos a enseñárselo. Como pueden ver, la arquitectura de aquí es muy anticuada, como tipo española, como que si estuvieras exacto. en España, Mario. Sí, mira esta construcción: un Noxo, construcción europea. Sí, y de lado, un autobús de Tours Ajá, Chapala, Chapala, Chapala Express, mira. Con, el... la, con la fachada de viejito, Mario. Ah, chido. Y al lado, Mario, no sé qué sea, pero está muy bonito también. me está gusta Está padre, mucho me gusta. Ahí está, está chido. Ahorita venimos por el corredor que tiene los dos caminos para entrar al malecón de Chapala. Sí, este es nuevo, eh este, no, este yo, no, yo no lo había visto. Sí, aquí, aquí en esta zona se usa mucho las fuentes con así con agua, Ajá, bien bonitas ¿eh? Mario y también Paul mira como les comentamos que es, es como arquitectura europea Ajá. mira esa esquina bien esta. bonita Mario, me gusta mucho también a partir de aquí que está la fuente allá está la plaza principal como lo tenemos allá en Puerto Vallarta, que Exacto. está en el Malecón. Y vamos a continuar. Fíjate, es un tour que venimos así como de rápido, Ajá. pero que sí quisimos mostrárselo. Sí, no sé si les vaya a gustar el resultado final, Mario. A ver, ustedes ahí comenten, ¿les gustó el video? ¿Sí o no? Y pues mira, aquí es la plaza principal Ajá. de Chapala. Como toda plaza, lo distingue por un kiosco, Mario. Exacto. Pues vamos a mostrárselo más cerca. También un dato curioso que acabo de leer ahorita, que le dimos vuelta al kiosco, se llama Plaza de Armas. Ah, es otra Ajá. otra de las miles que hay aquí. ¿eh? Ajá, aquí en México como que hay mucho Plaza de Armas. Como que es la plaza más céntrica, así les ponen el nombre a todas Ajá, Yo siento que sí, Mario. Pues bueno, Mario, yo pienso que aquí ya vamos a terminar el video ya lo vamos a finalizar después de conocer tanto Chapala. Exacto. Papá. Y pues espero les haya gustado. Ajá. Y si les gusta, dejen su like, su like, su exacto, like. Su exacto, like. Mario. También recuerden suscribirse y activar la campanita, por favor, por Ajá, favor. Exacto. Por favor. Y también se los pedimos de favor. Se los hemos rogado mucho, Mario. Ya los fastidiamos con eso. Vayan a seguirnos a Facebook que ya queremos llegar a los 10.000. Sí, con 10.000 Ya casi llegamos. También, Mario, recuerden seguirnos en, en... Instagram. Vayan a seguirnos ahí. Instagram. No ah, se y olviden, se Instagram Y pues ahora sí, Mario, nos despedimos en este nuevo video Esperemos les haya gustado nuestra aventura por Guadalajara Aún van más videos, Mario, esperenlos Nos vemos en el, el siguiente video ¡Hasta la próxima, Mario! Ay.